Por los 19.55 minutos, Sofía dice que viene a traernos sonrisa. No solamente nosotros, sobre todo a nuestros televidentes. Qué mejor que sonreír y terminar así, al menos, nuestra edición. Y es que a veces cuando uno quiere mucho conseguir algo, hace lo que sea. Y hoy los chicos tienen muchas herramientas para esto. Y es por eso que una nena de sexto grado sí. hizo un video, porque ella quiere ser youtuber. Ah. Y es por eso que ella editó un video para conseguir que le compraran un bono para su viaje de egresados. Nunca pensó que ese video ah, se iba a ser viral. ¿Lo quieren sé, ver? Ay, por favor, buenísimo. yo no lo vi, yo no lo he visto. A ver. Buenas tardes, yo soy Emma Sofía Tula y en las noticias de hoy les voy a decir que es un muy bonito día para comprar tu bono. Ay, bono. ¿Qué es bono? Déjame decirte que un mono es un papelito en el que pones tu nombre, apellido, DNI y número de teléfono, así participas en un sorteo. Anacleta, por favor, muéstrale a la gente cuáles son los beneficios de ganar el sorteo. Los premios son una semana de cabaña con parque de agua hasta cuatro personas en complejo americano en Monte Hermoso. No te pierdas esta gran oportunidad. Exacto, Anacleta, 30 pesos cada Bono y sorteamos el 1 de noviembre ¿Para qué están recaudando fondos? Es simple, es para mi viaje de ingresados 2022 Y me ayudarías un montón comprando tu bono ahora mismo Llama ya 291-576-1680 <ríe> para retirar tu bono Y ahora sí, muchas gracias por escuchar, adiós es muy bueno. Ah no, es pero bueno, Sofía, bueno. yo estoy viendo a esta nena ¿Qué hace usted que no hizo lo mismo para ir a Qatar? Claro. Yo no a ¿cu es que... ¿Cuántos años tiene? 11. Tiene 11 años. Milita. Claro, se va de viaje de sexto grado. Yo soy... Eh, tenemos que hacer ese no. video. Es muy bueno. La cosa es bueno, que pasó, bueno. pasó, le compraron todos. Bueno. Pero es impresionante porque ella nunca se imaginó... Ella solita lo editó, ¿eh? ¿Sí? Claro. Sí, la sí, verdad sí, sí. es que es la, una gracias genia. Gracias a la hermana, fue que la hermana pone más grande. Sí. Miren lo que hizo mi hermanita. Claro. Es brutal. Y cuando yo miré, que fue hace como dos días, tenía, no sé, 15 mil, wow. mil. Impresionante, impresionante.